Señores, Bad Bunny vende en minutos todas las entradas para diciembre en Puerto Rico. Los fenómenos viven en la actualidad y Bad Bunny es una realidad. ¿Eh? El artista urbano puertorriqueño Bad Bunny vendió este viernes en solo minutos las entradas para la presentación que ofrecerá. El 10 de diciembre, el próximo San Juan, según detalló la producción del espectáculo. le pongamos una, algo ahí de Baboni porque estamos tam, hablando de no hay una imagen que ahí de he hey, Rafaito, no, Ahí es, porque estamos hablando de Baboni, ¿tú entiendes? Eh, ahí lo sí, una vuelta. La, no, Rafael, no, no, Rafael, vuelta No, no Rafaito está activo. Y el muchacho no, allá, no, ¿cómo es el varón? El pastor. Según detalló la producción del espectáculo en un comunicado, la venta de entradas estaba programada para hoy a las 2. Y desde que comenzó había un tráfico de unos 145 mil usuarios haciendo turno virtual para el concierto PFKNR, el primero de Bad Bunny en Puerto Rico en más de dos años. Los asistentes deberán presentar la tarjeta de vacunación válida al COVID-19 y el código al respeto. Al respecto. Es uno de los temas del puertorriqueño que forma parte de su disco, no es Yo eso. hago lo que me da la gana. Así que llamo. llama. Sí, porque usted que tiene que leer eso, usted lo urbano. El disco Yo hago lo que me da la gana, en la sigla de Yo hago lo que me da la gana. Oye, I -H -L, -K -M -G L D. La, la sigla llevamos oh, lo que me da la gana. El tema más reciente de Bad Bunny es Volví, que grabó junto a la banda Dominicana de Bachata Aventura, Bad Bunny tuvo que eh, posponer el concierto en el 2020 en Puerto Rico debido al coronavirus del, del, del que el artista también se contagió tú sabes que en, en muchos conciertos claro, se no, pusieron sí. en, en, en el 2020 cuando entró el azote del coronavirus pero se retoma eso y Baponi ahora va a romper en diciembre para Puerto Rico que vamos para allá no claro vamos, vamos, a, hacer la, allá. vamos a hacer la gestión, vamos el a hacer se gestiones los equipo sobrados para batalla en Puerto Rico vamos a viajar claro eh, y no sí. Baponi no, tú sabes que en, en, en dos horas no fue vendió todo en dos Baboni eh, es un fenómeno señor ¿eh? En minuto vendió, vendió todo. O sea, que hoy en día ya es todo es digital. Usted entra. Yo no sé cómo no se frisa esa vaina, esa boletería. Sí. No, mi eso Eso no se frisa. Con Dreamar, con, con, con la, la, la, la, la, la, la página de la UAS se frisa, estoy inscribiendo. <risa> <risa> Pero la vaina de Bad Bunny no se frisa. No, se frisa, estoy inscribiendo. Es verdad. No señores, <risa> de la vida. qué Es lo que digo. Mira, es como, como estaban criticando a a Doni. De que está cobrando mucho, que son fenómenos. No, bueno, Baboni tiene que cobrar su dinero porque Baboni es un fenómeno. fenómeno que dice, ah, y, y se pega, y eso no es que dice, que, y, y, y te tira 50. Y está haciendo cosas grandes, Baboni. Baboni ya es un, es un hombre que ya es súper internacional, mira lo que hizo ahora. Se metió a, a Asia con, con, con esa vaina que hizo, con el tema que... Ya, también fenómeno. tiene a Asia. Vuelto los a los chinitos ahí, ya saben quién es Baboni. <risa> Entonces, o sea, gente, hay mucha gente que se llena de odio con eso. Claro, no pueden llenarse de odio. Bad Bunny, para mí es el, el mejor artista latinoamericano, el más pegado ahora mismo. Claro. Porque hay muchos que están en competencia, ahí, dije que, que Anuel, que Ozuna, esos tigres se han dejado quitar la batuta porque no han trabajado más que Bad Bunny. Bad Bunny ha tirado álbum tras álbum no, o sea, ahí. No, Yo hago no, lo que no, me da la gana. No, la y que y tú salir, sabes lo que pasa. El último tour, ese hombre, ese hombre ha llenado todo el mundo de canciones. Tú sabes lo que pasa, que eh, son pe eh, son jóvenes que cuando salen eh, de pegar, eh, Bad Bunny despegó. Y, y él vino con algo diferente, vino con claro. una visión diferente. Claro. Bad Bunny vino con una visión futurística. no, no que, ¿sabe lo, que, sabe lo que pasa con Bad Bunny? Que Bad Bunny es todo el público, y no le importa lo que diga, Porque hay, hay manager, hay, hay empresas que tienen artistas y los tienen limitados. Los limitado. Bad, Bad, Bunny Bad Bunny no, no, Bad Bunny a, a albertice. Tú sabes quién yo veo como un babón y un futuro, si Dios así lo quiere. Aquí voy crazy, sí? aquí voy crazy. tienes que vive su mundo, vive, vive, vive, no viven pendientes pendiente a nadie. hay que poner sus fallas en la Si hay que poner sus pone. si si pone. Toño Rosario a la puso una vez y eso acabó con eso todo el mundo acabó. y subió a Toño altísimo. Y Tulile. Lile. Y, tu y en su momento, en su momento dieron fiebre. ¿tú ¿tú ¿tú no entiendes, tú tienes <ríe> que ser tú. Tiene que ser tú, así tenemos invitado hoy, sí. eh, Rony Antonio, cariñosamente Belial, que es un joven que ha salido en los estados de WhatsApp, Instagram. Tú sabes porque qué él, él dice, o sea, dice lo que piensa. Normalmente que no es una gente que tiene que, por un orden, porque yo mismo no puedo ser así. Yo me tengo que regir por una, una parte, ¿tú entiendes? Quisiera, si yo fuera lo que yo pienso, hubiera estado preso. ¿Tú entiendes? Pero hay personas que le fluye eso, la naturalidad de decir cualquier cosa, de, de, de usted emitir un juicio. ¿Tú entiendes? Pero hay otras personas que tienen que aprenderlo y viven bajo un manje. ¿Tú entiendes? Este señor va a poner eso increíble. Los chinos están locos Los con chinos él. Los chinos están locos con él. Eso es igual que la gasolina de Ari Yankee. Y eso que nada más fue un cortecito que le hizo el final Imagínate que le hago una canción en esa visión de los chinos, los chinos durante años, años cantando la Me gusta la gasolina. ¿Tú, sí. ¿tú entiendes? Sí. En ese tiempo, sí, sí, una vaina así. pero este hombre cantó en chino. Lo, lo, aprendió, ponen, lo van eso. a poner en toda la emisora china Lo van a poner en toda la televisión china Ya tú en sabes, todo. ellos crean la televisión hay, hay, hay un mercado fuerte para allá Si son ellos que hacen todo <risa> Ya tú sabes si está pegado Ahí van a hacer Hasta robó Bad Bunny Bad quiere, Bunny chino ¿Usted yo quiere hace. su Bad Bunny chino? Cómpralo ¿Me ¿eh? entiendes? Ey, son los más comerciantes los chinos okay. Esos son la gente El chino nació para pa comercializar Ellos te hacen y te venden Los carros no se apagan en China es cambian de, de conductor, cambian de lo que son taxíticos, o sea, no se apagan. Te lo dejas prendido y viene otro y se monta y le da para allá. <risa> <risa> no en China hay mucha No esa cosa, gente no ¿sabes? sabe, los otros ya estaban bebiéndose el agua de más, los chinos. Ahí ya le descubrían algo cuando viene. <risa> le descubrían algo y descubrí ahorita no. lo secan, ya no porque así, algo le descubrían. Hay que ir un día a China. Hay que ir para allá Anda, sí pa allá. Un, un tour. Nosotros queremos bueno, que ir a Colombia 20. también. ¿Eh? El COVID, el COVID, COVID creo, se y... creó en China, ya tú sabes claro, claro. si ellos son fuertes. Claro, claro. Ya tú sabes. Mu mundial el COVID que apagó, no, el, el mundo. Eh, que apagó a todo el mundo. Con eso rompieron ellos récords. Que apagó a todo el mundo. Esa fue la creación más grande que los chinos han hecho. El COVID los soltan, es... el chinito el que yo hizo así. Y soltó ese peito. ¿eh? Y, y ve cómo nos atrasó. Si nosotros no hemos hecho un grupo de WhatsApp, hubiera estado muerto hace rato. <risa> porque en ese tiempo trancado de repente tumbó. Mira, muchachos, pasando Tumbo.